Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Cat Blog. yo soy Meli y en este video les compartiré el significado de soñar con caballos. Su significado representa la libertad, fortaleza, energía física y un estado activo, pero dependiendo del color del caballo o sus características, tendrá su significado. A continuación te mencionaré las diferentes interpretaciones de este sueño. Significado de soñar con caballos blancos El color blanco es el símbolo de la pureza y representado en un caballo tan noble y lleno de fuerza como el caballo nos augura prosperidad, fuerza y fortuna. Así también nos alienta a aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten para generar ese cambio que necesitamos en nuestra vida. Soñar con caballos gigantes, su significado varía dependiendo del estado de ánimo que tengas en los últimos días, pero por lo general augura momentos de motivación y cambios de ánimo, por ejemplo si te encuentras triste por alguna razón tal vez indique que pronto llegarán emociones de manera repentina o si tienes problemas de pareja y tienes este sueño tal vez te esté avisando que llegará de nuevo la felicidad a tu vida. Soñar con caballos pequeños, esto representa problemas con tu autoestima, te sientes frágil y sientes que has perdido tus energías en actividades que te confunden o te desaniman. Soñar con caballos hermosos, este sueño es positivo pues representa la lealtad, fortaleza y firmeza que mejorarán las condiciones de tu vida. Soñar con caballos enfermos, representa todas las energías negativas que te están desgastando y que no debes desanimarte, solo tomar un descanso, mantener la calma y después continuar con una mejor versión de ti. Soñar con caballos corriendo, todo dependerá de cómo esté corriendo el caballo, si el caballo aparece en tus sueños corriendo de forma tranquila, esto puede ser sinónimo de que tu vida se encuentra por la dirección correcta y serás capaz de alcanzar esas metas que tienes establecidas con éxito. Por otro lado, si el caballo se encuentra corriendo rápidamente, alejándose de ti y en dirección contraria, puede ser la representación de que un ser querido te está engañando y alejándose de ti o planeando algo que te causará una gran decepción. Thank <laughs> you. Soñar con caballos marchando. Indica que probablemente recibirás buenas noticias de algún negocio, pero debes analizar sus pros y contras de ese nuevo proyecto. Soñar con caballos muertos. Augura mal momento en tu vida, algún duelo, incluso una pérdida importante en el trabajo de algo que significaba mucho para ti y simplemente desapareció. Soñar con caballos agresivos. Esto puede significar que alguna situación está resultando mal por malas acciones y que debes actuar rápido antes de que eso te aleje más de tu alrededor Soñar con caballos que te persiguen, esto representa alguna inconformidad o monotonía relacionada a cómo llevas tu vida sexual que probablemente termine afectando tu relación. Soñar con caballos peleando, este sueño augura mala suerte y malos momentos, tal vez se deba a que estás involucrado en un problema del que creíste que te habías librado, pero en realidad está tomando más fuerza y que además es posible que tus enemigos se pueden aprovechar de tu estado de vulnerabilidad. Soñar con carroza de caballos Indica que estás tomando el control en tu vida y organizarla de una mejor manera porque algunas personas pueden aprovecharse para guiarte por el camino incorrecto Soñar con caballos que te atacan Te alerta que hay personas a tu alrededor a las que les brindaste tu confianza y que te pueden traicionar Soñar con caballos cafés o negros esto indica que tal vez necesitas retomar el rumbo de tu vida para volver a ir tras tus objetivos que perdiste de vista por complacer a los demás. Soñar con muchos caballos. Esto indica que es muy probable que necesites aprender a controlar mejor tus emociones, llevar una mejor rutina de tu vida y conocer tus habilidades y tener buen autocontrol. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si has identificado alguno de estos sueños, deja tu comentario.